Buongiorno cari amigo. Da Pablo, el giorno de hoy voy a fare cuatro ejercicios para laburar la gamba, el glúteo Pero el giorno de hoy habíamos bisogno de un step, si tú no hay el step, no te preocupare, lo puedes hacer sin ese step Pero el giorno de hoy voy a utilizar este peso que es poco, son 3 kilos, es algo muy significativo Si tú a casa hay dos manubri de 3, 4, 5 kilos Fa bene, pero el día de hoy vamos a utilizar este peso ligero Yo aspecto que cueste, alineamiento te sirva para mejorar tu performance Vas a mejorar un poco la gamba, el glúteo, te va a meter en forma Y qué medio que, que tú seas una persona que te porte a la... Buongiorno cari amigo, da Pablo, el día de hoy como puedes guardar es todo azul el step el giorno de hoy voy a hacer cuatro ejercicios para orar la gamba y el glúteo. Yo espero que estos ejercicios sean útiles para ti. O si puedes. Buen día, mi amigo, da Pablo. El giorno de hoy, un nuevo entrenamiento. Como podéis guardar eso, no pasa su este. El giorno de hoy, voy a hacer cuatro ejercicios para orar la gamba y el glúteo. Eh, yo espero que este ejercicio sea útil para tu performance. Voy a utilizar eh, un peso de, de 3 kg. Si tú a casa hay dos manubri, bueno, van a venir, bueno, van Lo importante es hacerlo. Si tú a casa no hay el esté, no te preocupes. Puedes hacer la actividad sin el esté. Prima de iniciar, es importante. Vamos a, a, a hidratarnos un poquito. Me hidrato un poquito con el agua, con la bebuta que tú voy. Ok, si no, cuando un parco bosque en chita ok ok ok voy a meter este gua wow. lo, lo, lo molo vamos a, a, a mover un poquito le, le brazo le gamba vamos a fare todo vamos a mover oiga cuál es? los sus están Pachando su su concierto no <ríe> huevo, huevo huevo huevo un poquito con este movimiento cosita cambio cambio cambio cambio cambio cambio me piego, salgo me piego salgo me piego salgo me piego salgo ok, vamos a hacer este movimiento uno due uno due uno due Faccio un poco de calcio el calcio el calcio el calcio ok cambio cambio cambio calcio calcio calcio calcio calcio uno due uno due okay. vamos a iniciar con un piccolo riscaldamento. Un poquito de corsa en el posto, corsa en el posto. Vamos a activar nuestro cuerpo. Nuestro vamos a iniciar con la, nuestros ejercicios de rescaldamiento. Oigan los uchelos, están haciendo casino. Están conquistando. Ok, vamos a iniciar con esto, guarda. Ta, ta, Tú lo puedes hacer eh, sin el, el esté. No te preocupes. Eh, cosita. Abro, giudo. Abro, giudo. Abro, giudo. Abro. Yudo. Abro Yudo, abro, yudo, abro, yudo, abro, yudo, abro, ta ta ta ta, punta de pie y punta, punta de pie, punta, mantente, mantente firme, mantente, tú no mola, mai, puesto es el riscaldamiento, <ríe> ay ay, continua, continua, ok, continua, sí, continua, ta ta ta, adiós. 3 2 1 cambio. Ta. Corsa. Corsa, guarda. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Mantente così. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir, va. Ta, vamos a cambiar. Ta, vamos a cambiar, ok. Mantente. 3 2 1. Vía. Ta. Mueve los brazos. Ta. Cambia el pie. Ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Cambio, ta ta ta, cambio. Ta ta cambio. Ta cambio. Ta cambio. Ta ta cambio. Ta ta cambio. Ta cambio. Mantente, mantente firme. Mantente Mantente firme, está. Mantente firme, está. Mantente firme, está. Mantente firme, está. Mantente firme, está. Mantente firme, está. Un poquito de la coordinación, ¿no? Un poquito de la coordinación. tres en más, più, tres más, 2. último ah. último, último, último, último. ok Adesso vamos a fare este 8, 9, 9, 9, 9, 9, Ok. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, tres 3 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, mantengo, mantengo. 3, 2, 1, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, 10, y 5, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10. Ok, mantengo un poquito de corsa, haz eso, mantente en corsa. Te voy a hacer ver nuestro próximo ejercicio, nuestro próximo ejercicio de rescaldamiento. Vamos a hacer cuentas. Solamente la puntina la punta, la punta, la punta, ok, prepárate 3, 2, 1, via, ta, ta, ta, ta, ta, perfecto, ok, vamos a hacer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Uf, mantente, mantente en cosa. que voy a hacer? salgo su este, abro brazo, fallo cosi, 1, cambio, 1, ok, prepárate, 3, 2, 1, cambio cambio de gamba, ta, ta. cambio de gamba, ta, ta. cambio de gamba, ta. Cambio de gamba, cambio de gamba, cambio de gamba, Tres en más, 1, 2, 3, ok, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, continua, continua, continua, ok, perfecto vamos a echar así nuestro piccolo riscaldamento piccolo no riscaldamento ahora, ¿qué voy? ¿qué propongo? vamos a hacer 4, 5 ejercicios para la gamba y el glúteo voy a utilizar un timer así vamos a hacer eh, 35 segundos de, de de laboro con 15 segundos de, de recupero ogni ejercicio lo repito 3 veces yo espero que con este ejercicio sean útiles, si tú Voy a eh, guadagnare migrare. te debes esforzar, disciplina, constancia, no molare más a la prima dificultad, Ok, oiga, estoy sudando ya, estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando. Ok. Eh, voy a meter mi timer, mi timer, mi timer, mi timer, mi timer, que nos da la nos da la señal. La señal. Vamos a vedere cuál. Cuá, cuá, cuá. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Eh, 35 segundos de trabajo de, de con 15 segundos de recupero. Ok, prepárate, prendo el peso, prendo el peso, prendo el peso, prendo el peso, prendo el peso. Eh, nuestro primo ejercicio lo llego. voy a abrir el lado, después vado una fondo en dietro. la gamba que está dietro, va a este. Tra. Vale, esto lo repetimos tres veces, así el primo tú lo guardas y después pues, puedes entrar en el segundo. Prepárate. 3, 2, 1, ¡vía! 4, 3, 2, 1. Prendo el peso. Abro. Vado dietro. Su. Tra. Nuevamente, va, va, nuevamente. Tra. Vado dietro. Gamba su. Salgo. Nuevamente. Abro. Dietro su ok perfecto perfecto abro abro tra vado dietro su su leste salgo perfecto nuevamente nuevamente tra vado dietro dietro dietro Ay. salgo perfecto vamos a cambiar de, de gamba de gamba abro lateral vado dietro a fondo gamba su su leste ok prepárate prepárate Prepara, guarda, abro, dietro, Suleste. esté, eclo, eh. nuevamente, ah. vado dietro, su sul esté, salgo, perfecto, nuevamente, tra, vado dietro, salgo suleste. esté, ah, ok, nuevamente, va, tra, dietro, It's su, ok, abro dietro su leste su la gamba ok nuevamente okay, ya habíamos faltado la prima nuestra prima serie vamos a repetirlo nuevamente nuevamente nuevamente con este esfuerzo vendrá pagado te lo digo yo tú puedes modificar usar un un peso più, algo più pesante dietro gamba su ok Abro, abro, dietro, me doy el gamba, la que va dietro es la que sale, ok, va, Ta. dietro, gamba dietro, sul esté, salgo, ok, nuevamente, tra, centro, vado dietro, tra, sul esté, ok, perfecto, nuevamente, tra, dietro, sul esté, ok. Perfecto, vamos a cambiar. Cambio de gamba y estamos haciendo el segundo. Nuestro segundo. Ah. Muévete, muévete, muévete. La vida es un movimiento. Dietro. Ok. Su. Ah. Perfecto. Abro grande, grande, grande. Vado dietro. Zul esté. Eccolo, es, Nuevamente. Tra. Dietro, sobre el esté, eccolo, nuevamente, tra, indietro. tra, este. tra, tra, Abro, abro, abro. tra, indietro. Sulle este. tra, okay. tra, Perfetto. tra, tra, tra, manca una una. una tra, tra, una una, tra, tra, en tra, tra, due. due. Due botellas de agua, nueve manubri, lo que tú hay en casa, no te preocupes por el peso. El peso es significativo. Lo importante es que tú falles el ejercicio. Ah, ta, nuevamente, abro, dietro, su, ok, nuevamente, abro, dietro, si esté, salgo, nuevamente. Oigan los uchelos, oigan los uchelos. están cercando fidanzata, fidanzata, eh, ok, y samay. cambio, cambio de gamba, cambio de gamba, Son en el parque City Life, City Life, no, no, no, excusa, el parque Bosco en chitá Bosco en chita. cambio de gamba, ¿y cuesta? Cambio, cambio, ok, se va, se va, lento, uno, dos, ta, salgo, abro, abro, abro, abro, Vado va un dietro, ta, su leste, que lo ve, eh. muy bien, muy bien, tra, abro, dietro, su este okay. ok, perfecto, nuevamente, dai, uno, dos su este, salgo, nuevamente, último tra, tra, su este. salgo, ok, continuo, Ok, perfecto, hayamos finito nuestro primo ejercicio de, de Gamba y glute. Nuestro próximo, ¿cuál será nuestro próximo? Nuestro próximo, vamos a hacer un balanceo, un balanceo. Puede guardar, escuote, escote escuote, guádalo, guádalo, guádalo, 1, 2, 3, salgo. Ok, va, 1, 2, 3, salgo. Nuevamente, da, 1, 2, 3, salgo nuevamente va, 1, 2, 3, salgo, nuevamente, 1, 2, 3, salgo, ok, si sí, va, 1, 2, 3, salgo, tipo Cristiano Ronaldo, contraigo el glúteo, 1, 2, 3, nuevamente, ok, perfecto, lo voy a girar así, lo guardate un poquito de esta forma, ok, guardate el segundo de esta forma, lo Pausa, pausa, pausa. Guardate, guardate, guardate. Echando. 1, 2, 3. Salgo, contraigo el glúteo, contraigo el glúteo. 1, 2, 3. Contraigo el glúteo, contraigo el glúteo. 1, 2, 3. Contraigo el glúteo. 1, 2, 3. Su. Ok, nuevamente, da. 1, 2, 3 salgo ok 1 2 3 salgo último 1 2 3 salgo perfecto perfecto manca uno manca uno manca uno la fachamos manca uno manca 1 oiga Luchelo va 1 2 3 salgo a ver nuevamente 1 2 3 salgo cristiano ronaldo fuerza, fuerza, firmeza 1 2 3 demuestra que hay fuerza bolla 1 2 3 salgo ok va si sí, va 1 2 3 salgo ok va 1 2 3 salgo ok 1 2 3 3 5 ok vamos a cambiar de, de ejercicio vamos a cambiar de ejercicio vamos a cambiar de ejercicio voy a poner un, un paso adelante. vamos a poner a fondo a fondo y con una gamba inicio con cuesta guarda ah, guarda 1 2 3 ok nuevamente da 1 2 3 vengo avanti nuevamente da 1 2 3 vengo avanti, piego dietro, va, 1, 2, 3, vengo avanti, nuevamente, dai, 1, 2, 3, vengo avanti con la otra gamba, ¿no? la otra gamba viene avanti, dai, continua, 1, 2, 3, importante que el ginocchio no supere la punta del pie, 1, 2, 3, ok, perfecto, cambio, cambio, cambio de gamba, cambio de gamba, estoy sudando, estoy sudando es normal ok, va 1, 2, 3 vengo avanti vado dietro dai. 1, 2, 3 importante que los inocchi no pase la punta del pie, va 1, 2, 3 vengo avanti nuevamente, dai. 1, 2, 3 ecco, es, perfecto resiste, va, andiamo 1, 2 3, vengo avanti Ok, nuevamente, dai 1, 2, 3, ok, perfecto, 60, ok, lo voy a girar y ¿sí? Guardate el ejercicio, va bien Va a cuesta, va a cuesta Ok, guardate 1, 2, 3, vengo avanti Ok, cambia 1, 2, 3 Vengo avanti y era con la otra cama Pero va bien, no por la cambio 1, 2, 3 Perfecto Vado avanti, vado dietro 1, 2, 3 Oigan los su están cercando fidanzato Fidanzata 1, 2, 3 Brucha, brucha. 1, 2, 3 Perfecto Andiamo Cambio de gamba Cambio de gamba, cambio de gamba. Sí va, sí va. Uno, dos, tres, vado avanti. Ok, se va. Uno, dos, tres. Ok, perfecto, va. Ok, uno, dos, tres. Ok, tú puedes meter dos manubri en el lado. 1, 2, 3, vengo avanti, nuevamente va 1, 2, 3, vengo avanti, guardo de frente, dai 1, 2, 3, perfecto, continua, continua 1, ok vamos a hacer el último, el último, el último, el último de frente, el último de frente estoy sudando, estoy sudando Uh. cambio cambio Uno, due, 3 vengo avanti prendo un goccio di aria va 1 2 vengo avanti nuovamente dai Uno, due, 3 vengo avanti ok prepárate Uno, due, 3 vengo avanti ok va 1 2 3 vengo avante nuevamente va 1 2 3 vengo avante cambio de gamba cambio de gamba cambio de gamba y luego cambiamos de ejercicio vamos cambio de gamba uh, 60 no 60 60 60 si va lentamente 1 2 3 vengo avante nuevamente 1 2 3 vengo avanti va nuevamente 1 2 3 importante el que piegare dietro ¿no? 1 2 3 Avante. nuevamente 1 2 3 ok ok va continua 1 2 3 ok va dietro 1 2 3 ok Perfecto, vamos a hacer eh? aductor, aductor, aductor. Siempre con la bolsa, con el peso. Abro gamba, esquina dirita Abro así, guarda. Abro, abro. Abro. Y extiendo, va. 1, 2, 3, salgo. Va. Cuesta es aperto, cuesta es aperto, va, aductor. 1, 2, 3, salgo. Ok, contraigo que glute. 1, 2, 3, salgo. Ok, ok, ok. Va, va, va, va. Uno, dos, tres. Mira, bueno. internamente, coche. Va. Uno, dos, tres. Uh. Se la fai, se la fai Uno, dos, tres. Uh. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Madre de Dios. Se siente, se siente, ¿no? este labor se siente. Yo lo siento. ¿Tú no lo sientes o no? Eh. Facho de lato, de lato. Delato abro, abro, abro punta guarda 1, 2, 3 Salgo, contraigo el glúten 1, 2, 3 Salgo Nuevamente, dale 1, 2, 3 Que el ginocchio No supere la punta del pie 1, 2, 3 Vamos, vamos, andiamo 1, 2, 3. Perfecto. Va, nuevamente. 1, 2, 3. Ok. Último, último, último. Uf. Oiga, no siento la gamba. Mira, que el glute, glute duro como rocha. Abro, abro, abro. 1, 2, 3 salgo 1 2 3 salgo 1 2 3 salgo nuevamente 1 2 3 salgo ok andiamo 1 2 3 salgo oiganlo su cello 1 2 3 salgo ok resiste 1 Ok, nuestro próximo. Vamos a parar. Ponte glute, ponte glute. Ponte glute. Puso el tapetito, Salgo. Contraigo el glute, contraigo el glute. Guarda. va, Uno, dos, echendo. Uno, dos, echendo. Contraigo el glute. 1 2 e scendo. 1 2 e scendo. 1 2 e yendo 1 2 e yendo contraigo el gluteo 1 2 e scendo. ok pausa pausa esta pausa me piace esta pausa si sí me piace si sí me piace en esta posición esta pausa me piace me piace tanto tanto tanto tanto eso vamos a alzar un pie, hago 10 y cambio de pie, ¿ok? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, alzo pie. 1, 2, 3, 4, 5, contagio el glúteos. 6, 7, 8. 9, 10, tú te due ah, así contraigo el glúteo contraigo el glúteo contraigo el glúteo perfecto cambio, cambio cambio, no es último ejercicio, último vamos a hacerlo normal, normal normal las condiciones eh, prendo el sol prendo energía, energía la vitamina va, normal uno, 2 y ciendo.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 Ok Oiga, oiga el Pagoni Último ejercicio, último ejercicio Último ejercicio, último Último, ahora vale, que vamos a fare Salgo, facho cueste, ta Ok, prepárate Ok, va, va, ta Toca, toca, ta Toca, gamba de dietro, toca Punta, punta, ta Punta, ta, dietro, ta puesto, Sí, sí, sí, sí. Sí, ok, ta, ta, ta. sí, si, continua, continua, continua, continua, si, sí. se la fai, se la fai, se la fai, se la Se siente el cuádriceps, ¿no? Se siente, ¿no? Ah, sí, ah, continua, continua, ok, tiremos un poquito indietro porque puede ser que no me vea pena. Ok, cambio de gamba. Dietro, ta, dietro, ta, punta, sale el ginocchio, punta, sale el ginocchio, punta, sale el ginocchio, punta, sale el ginocchio, punta, sale el ginocchio. Pues ah. este es el último ejercicio, dai, ce la fai. Ah. Gíralo, ta. ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Gíralo! Uh. nuestro segundo. Segundo, segundo. Uh. Se siente la fatiga, se siente. Ok, andiamo. No te rinde mal. No te rinde más ¡Punta! ¡Sal! ¡Punta! ¡Ah! Va a inventar ese glutte esa gamba como Jennifer López! ¡Duro, duro! ¡40! 40 y año y ancora guarda. sembra una regacina de 25. Ah, ta, ah, si, ah, si. Yo consiglio de hacer estos ejercicios al menos dos vueltas a semana. Dos vueltas. Tra. Continua. Continua. Continua. Continua. Ta. ta, ta, ta okay. <tose> <tose> Qué fatiga. ¡Qué fatiga! ¡Vos conchita! Ok, se Toca, dentro. Se, ta, ta, ta, ta, ta. Toca con el saqueto. O con el manubrio, con tu botella de agua. Ta, ta, ta, ta las energías se dan un poco desauritas continuamos, último esfuerzo este último esfuerzo es lo que nos porta a la victoria ta punta salgo punta talón ¡Se la fachamos último esfuerzo, último, último ah, ay ay ay, ay ay ay, cuánto soy fuerte, cuánto soy fuerte último no hay. uno, ta lento ta su ta su ta su ta su ta su ta su ah ah ah ah vitamina, manja privo ah ah ah es historia ni ah ah ah ah ah esta es historia es historia con cuesta questa historia, Manca la próxima gamba, es finito. Ta, ta, ta, Último, último, último, último. Uh. Este ejercicio, los concilios, Perledones, per uomini, especialmente per pero aunque un lo puede hacer, guarda. Ok, uno, último esfuerzo. Ta, ta. facciamo se la facciamo se ah, la facciamo si sì. non muola mai ah, ah, ah, ah. sei forte mi fa piacere che lo hai fatto continuo continuo dai continuo uh. santa madonna abbiamo finito non è stato così facile vamos a fare un pochino di stretch punta qua scendo lentamente piego il ginocchio piego il ginocchio Gamba de rita. Cambio Cambio, cambio, cambio Piego el ginocchio gamba de rita. Ok Vamos a acenderlo con las dos Con las dos, fino en fondo Cambio Cambio Okay, Dietro Cambio Ok Adesso avanti Perfecto Okay, Nuestro baletino Giro Ok, por el giorno de hoy hayamos finito. Gracias a tutti, las personas que se si son alenatos con físimas. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Condivide el vídeo, eh, activa la campanita, así seas el primo en arribarte el alenamiento y que así siempre en forma, en forma. A tutti, mil, mil, mil, mil gracias. De cuore, Pablo.